Bienvenidos al curso El Voluntario Pi. En este curso queremos que las personas que acaban de empezar un voluntariado o que están pensando en hacerse voluntarios, conozcan las áreas fundamentales que tienen que tener en cuenta para hacer un voluntariado perfecto. Por eso el curso pretende dar herramientas muy básicas. Vamos a trabajar cómo el voluntariado es una forma de participación social, los distintos tipos de voluntariado y la motivación que tenemos antes de ser voluntarios y durante nuestra experiencia de voluntariado. También esas habilidades y competencias que son necesarias para ser un voluntario, pero también herramientas para mejorarlas. Además, estas competencias no nos servirán solo para nuestra experiencia como voluntarios, sino que también las podemos llevar a nuestra vida personal o a nuestra vida profesional. Desde luego el marco legal, qué derechos y obligaciones tenemos como personas voluntarias. Pero también tenemos que saber cómo empezar a buscar la organización en la que queremos colaborar y qué tipo de voluntariado queremos llevar a cabo. La buena noticia es que además de este curso de formación básica, en los próximos meses podréis tener a vuestra disposición en esta misma plataforma cursos más específicos de voluntariados muy concretos, el de voluntariado internacional, voluntariado medioambiental, social y sociosanitario. Este curso de formación básica lo vamos a distribuir en cuatro unidades. En cada una de las unidades tendréis distintas actividades, algunas opcionales y otras obligatorias y evaluables. Existen cuatro actividades evaluables, tres de ellas consisten en actividades de revisión por pares, es decir, que entre vosotros, vuestros propios compañeros, las actividades serán evaluadas por vosotros mismos, pero además otra actividad de resolución de casos prácticos. La metodología del curso es muy sencilla, simplemente tendréis que visualizar los distintos vídeos que componen las distintas unidades del curso. Después de cada vídeo os propondremos las actividades, tanto opcionales como evaluables. En esta unidad podéis encontrar entre la documentación adjunta un calendario en el que visualizar los días de cada una de las sesiones y los distintos formadores que vamos a participar. ¡Bienvenidos!